Creo que también eh, no solo tiene sitio, sino también crea sitio para todos, ¿eh? porque la, al final la música es un lugar de encuentro y que te hace ponerte muy en juego. Ahora que estamos aquí delante de, de universitarios, ¿no? yo recuerdo mi etapa universitaria cuando estaba en el coro de la Universidad Complutense, ¿no? y entonces llegabas y era una oportunidad de acogida, Éramos, pues, había gente que sí estudiaba musicología, tal. yo pues, tenía mis estudios de conservatorio, pero que lo dejé porque yo no, no, me, en esa época no había abrazado todavía la música, y, y en, la, en mi etapa universitaria llegué y me sentí que tenía un lugar. ¿no? Sí que es verdad que el, lo hablábamos, ¿no? que en chicos las voces masculinas en los coros pues, er, eran más demandadas. ¿no? Y entonces bueno pues te, te acogían, pero era tan bonito el llegar allí, tener algo en común ¿no? que encontrabas. Que, que ibas a de clase, ¿no? que yo estudié ingeniería, de clase, laboratorio y tal, y era a las 17 y media, 9 y media. ¿no? Y además perdido y volvías, y volvías más, menos descansado, o sea, más descansado. En vez de volverte siete y media y ya te quieres llegar a casa, bueno, pues me quedo dos horas, ¿no? eran martes y jueves, y volvías elevado. no Y entonces era como, porque habías compartido algo muy valioso con, con tus compañeros y luego ya cuando ya hacías conciertos y, y, y el director te ponía en juego con las obras, pues era una pasada. no Pero yo creo que encontrabas el, el sitio en cuanto tú te pones en juego no y tú quieres aportar ese poquito que puedas dar, si es poco o mucho, a mí eh, eso me ayudó mucho. Y, y yo recuerdo un momento eh, cuando hicimos el, el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional, que, que claro, que para mí, que yo no era músico y era aficionado, era como, decía, jugar en el Bernabéu es ser futbolista, ¿no? Y estabas ahí emocionado cantando en el, en el Auditorio Nacional, pero lo bonito era en los ensayos previos que íbamos a la, a la Asamblea de Madrid y volvíamos en, en metro, y entonces todo el coro cantando en el metro. ¿no? Era una pasada, porque era... Era aportar belleza a la rutina y era como los flash mob de antes que, que se hacen ahora, pues yo creo que era el primero ¿no? era en el año 2000, ¿no? hace 19 años, supongo que ya habría un flash pero para mí fue mi primer flash mob este, ¿no? De que todo el mundo está, estás en el mar y empiezan a cantar. Y fue, no sé, el, el encontrar ¿no? sitio para todos y los que estaban en el metro flipando, ¿no? Ajá.